Eso viene fabuloso. Lo que yo quiero hacer ahora es empezar a jugar y quiero reemplazar ese guión bajo 3 por otra cosa. Por lo que estuve leyendo, nuestra mejor opción va a ser utilizar el text.reach que no me permite hacer un texto con múltiples hijos en realidad no estoy seguro la diferencia entre text punto text.reach ahora vamos a buscar bien buscar este text punto rich crea un texto de widget con un inline span in subclasses of line, inline span can be used to build a red text se usar usar text spans o se puede usar widget span text span lo que nos permite es poner un texto dentro de este widget text y el widget span lo que nos permite creo es poner cualquier widget no sé si hay alguna limitación, vamos a verlo ahora como si fuera parte del texto de rendería rend, haría un render del texto widget texto no tiene ejemplo tenemos un deprecate ah no, el deprecate es para el booleano no es para el widget Okay. aparece text.reach y vamos a trabajar sobre el message y al de abajo sobre el texto del mensaje vamos a ver una función que toma el texto y un text.reach este recibe un y después tiene otras cosas y lo dice o por la gran empresa. El inline span es un table span que pone contenido en línea que forma parte de un párrafo. Ya nos da un ejemplo, por ejemplo, pongo my name is el primer text span y ese text span a su vez tiene hijos. Que se van poniendo a continuación de este primer ítem que yo Entonces como primer prueba lo que vamos a poder hacer es poner un text span que recibe un texto, El texto es un string eso es lo mínimo que necesitamos para que esto ande. Entonces ahora en vez de poner el mensaje de texto podemos el text.reach lo salvamos y en principio no vemos ningún cambio lo cual está bien porque debería ser lo mismo voy a asumir que tengo esto y lo voy a separar a mano después voy a ver cómo voy a hacer el cómo voy a hacer un tokenizer de esto, todo esto eso va a ser otro desafío definir que Nuestros textos guardados en un array en algún momento, ¿sí? voy a necesitar, en algún momento voy a necesitar una función que tome todo este string y me devuelva cosas como estas. un objetivo en algún momento y ¿Sí? en algún momento voy a necesitar agarrar un string, separar los diferentes pedazos de donde tengo texto, donde tengo eh, por ejemplo un emoticón o donde tengo una url y con eso generar un array. Obviamente este array así de string no me va a servir, voy a necesitar agregar alguna clase que me indique qué clase de, de nodo es esto, entonces por ejemplo esto sería un nodo de texto esto sería un nodo de emoticones, esto sería un nodo texto y esto sería un nodo url. Entonces con esto yo podría agarrar y decir, bueno, y lo primero que tengo es un texto, lo pondría como el texto inicial de nuestro widget y lo salvo, ahí me, me, me corta en el log. Esto después podría tener muchos hijos. Y estos hijos también son, por ejemplo, text spam en principio. ¿Me equivoco, a ver. Son de inline spam, así que cualquier cosa que sea un inline spam como un text spam podría ir. Acá. Supongo que podrás anidar infinitos, pero no sé si tiene sentido. Una vez que estás en un children, ya no sé si conviene anidar mucho más. Pero bueno, vamos a hacer. Vamos a... Lo voy a poner a mano los índices porque quiero ir rec... cambiándolo por otras cosas después. Este va a ser el otro texto. Y ahí tengo exactamente lo que tenía antes, perdí un espacio, porque este debería tener un espacio acá adelante. Ahora sí. Ahí tenemos exactamente el mismo mensaje que antes. Vamos a necesitar un boticón de personcito. de algún lado. Pero no que sea un. un, un carácter Unicode, porque si yo pego un Unicode, como por ejemplo este. Veo en el chat. Bueno, ese justo no está soportado por esta tipografía en desktop, parece, pero eh, El cuadradito significa que está tratando de renderizar el, el, el emoticón y no lo conoce. Puede ser un problema de la tipografía. Pero si tiramos algún otro más conocido, tampoco no. Mm. Bueno, esto puede ser por la tipografía en en Android, me acuerdo de esto yo lo probé en OSX y andaba bien, de hecho funciona bien en el, el cliente que usaba en, en YouTube. Entonces lo que yo en realidad quiero es un emote de estos, Por ejemplo este justo, mira Yo lo mando, me pone el corazoncito, pero si sí voy a ver esto en realidad es esta imagen. Un momento, voy a tener en algún momento esto lo recibo por la API de Twitch y puedo armar esta URL y la URL directamente. Supongamos como comentario. Entonces, lo que yo quiero hacer es una clase que sea un el mode span y esto tiene que extender de un billete vamos a ver si la herencia me, me sirve o si me conviene hacerlo de otra forma voy a ver el widget spam requiere en el constructor que yo le pase un widget, por lo tanto lo voy a hacer voy a recibir un string con el emote, en este caso sería el corazoncito vamos a suponer que tengo un mapa de string. Hola mires, bienvenido a string se supone que yo en algún momento lo voy a completar esto entonces voy a decir que en algún momento armo este mapa con cuáles son las urls para cada emoticón entonces yo puedo acá llamar super, y super necesita un child entonces acá yo le puedo decir que le voy a dar un image de network y esa imagen la voy a sacar de mi emote urls para el emote que me están pasando no puedo accederlo en un inicializador. Lo voy a tener que tener en algún otro lado. Después lo voy a tener que tener en algún otro lado, los emotes, para poder accederlos en el inicializador. Sí, error lens se llama la extensión. Si vienen a la parte de extensiones, buscan esta error lens. Y le instalan y automáticamente para se da cuenta del lenguaje y soporta creo todos los lenguajes lenguaje que tenga plugin para Visual Code. Y te agrega ahí los, los errores. Acá tenés algunas configuraciones que podés toquetearlas. Yo la tengo con default, no cambié nada. Pero la, la podés customizar un poquito. Es súper piola para... A veces lo malo es que te ponen los, los errores a la fuera del scroll y tenés que scrollear para verlo esos a veces molesto si la línea es muy larga pero si no esto está bueno para darte cuenta que acá hay algo roto y que tenés que arreglarlo en este caso es un punto y coma bien entonces le, le, le estoy pasando la url esa de hecho le voy a dejar el punto y coma así no se me salva automáticamente y no me refresca y no explota porque no debería explotar lo que quiero es un iconito para un Emoticón genérico eh, que podemos usar como genérico. Vamos a usar la carita como genérico. Estoy trabajando en chats, que es mi cliente de chat para Twitter. Para Twitter. Para Twitter. Eh, y el objetivo de hoy es lograr que este mensaje fake que tengo al principio sea capaz de mostrar, por ejemplo, un emoticón reemplazando el, el símbolo de menor 3 por el corazoncito, por la imagen asociada, como se ve acá en Twitch. Ahora me quiero mostrar este corazoncito en ese lugar y quiero hacer que el google.com sea cliqueable para poder abrir la url por ejemplo si ustedes me comparten un link y no tener que copiar y pegar que ni siquiera puedo copiar y pegar, así que ese es el objetivo de lo que estoy quiero lograr hoy para eso lo que estoy viendo es cómo utilizar el text.reach que soporta agregar múltiples text span el text span es como una, un, un, un texto que se expande de una cierta longitud y que puede tener un texto y adentro puede tener muchos hijos de esos hijos que pueden ser del mismo text span para mostrar texto hay uno que puede ir adentro se llama widget span que se supone que puede poner cualquier tipo de widget entonces ahora justo lo que estoy por probar es ver si este widget span, si yo le pongo un image.network me carga la imagen de, la, de internet y me pone la imagen en lugar del corazoncito para eso me creé esta clase EmoteSpan Que yo le voy a pasar el string El string... Lo que hice acá fue decir, bueno, supongamos que a mí me va a llegar un texto Ese texto que me va a llegar del mensaje en algún momento lo tengo que pasar por un tokenizer Que va a parsear el texto y me va a volver un array con las diferentes partes del texto Eso está para hacerse todavía, no lo hice y cada una de estas partes va a tener como un tipo, entonces por ejemplo este va a ser de tipo texto, este va a ser de tipo emote, este va a ser de tipo texto, este va a ser de tipo url. A los de tipo emote, lo que va a hacer cuando lo quiera agregar como mensaje, va a instanciar este emote span y le va a pasar el emote. De algún lado con la API de Twitch ya tengo que haber obtenido los emotes, entonces con eso voy a tener un mapa entre cuál es el símbolo del emote y cuál es la url a mostrar y con eso voy a instanciar el mode de span y cuando llama super que es el widget span le voy a pasar un hijo, un hijo que va a ser una imagen que voy a leer de esa url y si por alguna razón esa url está vacía le vamos a poner abrir en el chat quiero ver esta Age location. le vamos a poner esta carita feliz simplemente para que no explote porque si la url es null el image.network tira una pantallita roja y me rompe todo bien hasta ahí salva no, todavía no lo usé así que ahora sí lo voy a usar voy a cambiar el texto el 0, el 1 sería este lo voy a cambiar por un emote spam. Y en este caso no le mando un nombre, se lo mando directamente. ¡Eh! ¡Funciona! ¡Funciona! Y yo tengo a mi... Encima la música se puso justo ahí como diciendo, ¿funciona? Muy bueno, aparte del tamaño queda justo y todo así que no, no molesta para nada no sé qué pasa si vamos a probar a ver qué pasa si a este le doy un style eh. y esto vamos a hacerlo eh, como es font size creo sí vamos a darle 24, para que sea un poquito más grande el mensaje. Ok, no. Este no. Eh, va después. Bien, ahí empiezan algunos problemas. Si yo agrando el texto del mensaje, el icono no me va a seguir. es Decir si yo acá me voy a... 32. Obviamente el icono no me sirve, No me sigue en la documentación no sé si dice algo primero podríamos ver de y esta image vamos a cambiarle el fit para que cubra todo el espacio que le den eso no parece cambiarlo en nada. Vamos a abrir las DevTools a ver si podemos inspeccionar los widgets. así si podemos ver qué está haciendo este image, a ver si lo podemos pensar de cómo lo vamos a trabajar. Ya tenemos nuestro texto, ya tenemos este es el image, estaría haciendo el render del emoticón. Esto recibe un scale, por ahí tenemos que trabajar con ese scale, no estoy seguro. Vamos a poner el de Back paint Y ahí no sé si se llega a ver en el streamer el cuadradito de la imagen. que el tamaño de la imagen es ese, es decir, nos está expandiendo al alto de la, de la del texto. Y podemos hacer ver, par de cosas. Vamos a probar metiendo esto. ¿Qué pasa si esto lo ponemos en un expander? Ok, expander se rompe todo no te gusta. Claro, el expander debe estar esperando que el, el de abajo sea un flex. Este es probable que tenga su, su propio style. Vamos a hacer así, vamos a ver, a ver si pongo esto sería un column. Imagen a este, si sí le pongo un expander, acá estoy tirando fruta a ver qué pasa. ¿no? Ok, no sé que no es muy amigo de meter cosas raras. Vamos a ver si primero vamos a pagar las. Un box fit. Vamos a probar un box fit. No, pero box fit no es un widget, es lo que estoy poniendo acá. No. Vamos a ver si vemos en la documentación un poco más. Si sí, eso lo estoy poniendo acá se lo había puesto pero el problema es que la cajita que me estaba dibujando estaba justo alrededor del de corazón no me estaba tomando que la cajita se expanda al alto de lo que es una línea de texto de hecho hasta en medio raro donde pone el baseline, no sé si porque la parte de abajo de la imagen está como justo a la, a la mitad de la imagen del texto no sé si eso porque se va multilíneas está haciendo algo loco Ahora vamos a investigar un poco eh, claro, acá lo que hace es poner un size box, por ejemplo. Yo pongo un size box, seguramente eso sí va a andar. Eh, esto le digo que es de alto, dijimos 24 de la letra, no 32. Ahí está, lo que tengo que hacer es mantener de alguna forma que si Utilizo un font size de 32, pero en el size box tengo que mantenerle el mismo alto y con eso se me iría arreglando, entonces si yo acá pongo 55 y 55, el corazón sigue manteniendo una proporción con la letra coherente como si fuera un carácter más, vamos a bajarlo un poco, porque... Perfecto. Pero bueno, la verdad últimamente vengo pegándole con las cosas y las cosas que digo, me va a costar un montón hacerlas, vienen saliendo redondísimas. Así que buenísimo, eso ya lo hicimos. Ahora necesitamos hacer que esto sea una URL. Para hacer una URL no deberíamos tener problema porque ya sabemos cómo estilear cosas y sabemos cómo hacer cosas cliqueables. Eh, así que Directamente acá podemos usar un text spam oh. No hay alguno que ya esté hecho? es buenísimo que esté eh. En realidad... No, tengo que usar un widget de spam también Que lo que yo puedo agregar en este children, no puede ser cualquier cosa, tiene que ser un hijo de inline-span así que no puedo poner cualquier cosa, vamos a generar un constructor que tenga una url y eso entonces te va a hacer un super este super va a recibir un child y ese child en principio vamos a mandarle un texto y ese texto va a ser la url y eso es lo que vamos a usar en el último parámetro bien perfecto eso funciona obviamente para que esto tenga consistencia voy a tener que ver una forma de tetear el estilo una sola vez y que todo el mundo lo pueda seguir por lo tanto voy a tener que ver alguna forma de timiar todo para que tenga consistencia esto va a tener que tener un color cito eh, font style no Porque no me acuerdo cómo se hacía el subrayado pictures eh, Text decoration. Sí, seguramente es. Sí, lo que quiero definir es que, por ejemplo, a ver, este, este alto, claro, no lo voy a tener en un team, pero lo puedo sacar de, del team, puedo leer cuál es el font size elegido. Y lo que quiero es como que, que el team sea solamente para el tri, eh, los mensajes, o sea que no me afecte por ejemplo el, el mensaje de acá arriba o, o si después tengo un diálogo de pop-up. Eso igual se puede hacer porque uno puede tener teams anidados y vos lees el team más cercano que tenés, así que eso no sería un problema así. Después lo voy a tener que encapsular. Esto va a tener un Decoration. decoration. Por ella no se ve como se te Eso, ya se parece a un link. Entonces, ahora como ya tengo un link, simplemente ponemos un Gesture Detector y cuando lo cliqueamos imprimimos la palabra URL y ahí tengo mi link cliqueable. No sé si tenemos eventos de on-hover y eso. ¿Ah? No sé si hay eventos del mouse. Creo que hay alguna forma de ver eh, cuando algo entra. Eh, si yo lo había hecho eso en el video de, eh, de web. Para ver cómo hacer que cuando el mouse entra, detectar cuando el mouse entra y sale de, de un lugar. A ver... En mi canal. No vamos al video, voy a buscar el silencio eso fue lo hice a principio de año eh. ¿era este? Necesitas una. hay un widget <risa> No, pero eso es para un HTML, usando HTML. Da igual de pelado en principio de año, qué. qué triste. Eh, La IOT builder. Oh no, creo que ya sé lo que pasó. No sé por qué, Ya sé por qué nadie sabe. Creo que, lo, lo, lo, creo que es un video que hice solo para Patreons. Eh, a buscarlo acá no me acuerdo mal, fue uno de los videos exclusivos que hice para pay eh. bueno, ya es hora que lo, ya lo podemos sacar al público no, no, no lo viste porque no lo <ríe> no lo saqué igual si buscas google web esa no, no ese mouse region ese era el widget que han encontrado oh. eh. mouse region entonces en el on enter cosas así, este tiene algún parámetro que no lo usar ahora, entonces ahí cuando entra, lo imprime entró y cuando sale entra, sale, entra, clic, que tengo todos los eventos lo único que me estaría faltando es que yo necesito que todo esto esté dentro de un stateful widget porque necesito poder manejar el state. Vamos a ver si funciona eso, no estoy seguro si va a funcionar en un widget span. Eh, no, no puedo crear un stateful widget así voy a tener que generar acá afuera a lo que se llame eh, url widget este url widget va a necesitar que yo le pase una url La url que le paso quiero que me dibuje todo esto y esto lo saque del widget.url esto es widget.url hasta ahí estamos bien vamos a usar este url de widget hijo de Ok, hasta ahí deberíamos tener que entra, sale, entra, clic. Hasta ahí estamos bien. Entonces en nuestro State vamos a tener que tener un color. In blue Accent. Vamos a decir que con ese color dibujamos nuestro widget. Y ahora cuando alguien entra al link vamos a decir que es un red y cuando sale vamos a poner de vuelta nuestro blue accent y obviamente para que esto funcione hay que hacer un set state si no difícil que algo cambie de estado si no llamamos a set state Y ahí tenemos un mouse over liquiable dentro de un texto. ¡Eh! Está saliendo, ¿eh? Cool. Eh, bien, ahora cuando lo creo necesito abrir una url. Y ahí es donde creo que van a empezar los problemas porque yo voy a necesitar utilizar el package. Creo que justo es el único package que anda. Que se llama URL open Creo que este, URL Launcher. Sí, este está para Linux. A fe. Sin esto tendría que hacer algunos hacks. Para poder abrir mensajes o wow. URLs o lo que sea que cliqueo, le eh, no, voy a una como... noticia. ¿no? Porque a todos nos encanta que cuando cliqueas se abra justo el, la porquería de navegador que quisieron meter en la aplicación y no tu super navegador con todos tus cookies, logins y todo que ya puedes utilizarle. No, tenés que ir, recordarte qué clave tenía. Como me molestan los, los browsers embebidos, sobre todo porque yo soy usuario de Firefox, como se ve claramente acá, y los navegadores embebidos usan Chrome Tabs. Y John Chrome no tengo nunca logueado mis usuarios no tengo nunca nada, entonces me, me sale el divino botón. Siempre tengo que terminar abriendo otra ventana, ponerle abrir el navegador para que me lo abran mi Firefox. Bien, eh, ¿cómo se usa esto? Nunca lo usé creo. el eh, tengo una url le pregunto si puedo hacer un launch y si lo puedo hacer lo ejecuto ok simple entonces vamos a a mi style vamos a convertir mi onTap en asincrónico no me voy a preocupar por eso y vamos a simplemente y, URL. y acá necesito importar el. Creo que no me lo va a tomar. No, no sé por qué tengo que salvar dos veces para que me tome. Te hago un pub get a veces. Ahora sí. Y ahora sí, seguramente. Ahora cuando lo quiero usar me va a tener un error, porque seguramente tengo que reiniciar la aplicación por el, por haber agregado un nuevo plugin, o no va a hacer nada. Voy a decir que no existe el plugin. Ok, perfecto. Bueno, vamos a reiniciar la aplicación. Lo malo que pierdo todos los mensajes. Quiero hacer... Salve. Porque no me deja. Y ahora un rato. Ah, va. Ya lo tengo. Ah, se murió algo de. Que recordarse que hay que recordarse siempre que estamos en Flutter inestable. ¿Por qué? ADB Desktop. Ahora Hay que acordarse que estamos en una versión inestable de Flutter y las cosas pueden fallar. Ahí tenemos de vuelta nuestra ventanita, tenemos nuestro hover y cuando le cliqueo, gracias. Me abrió la, la ventana de Firefox esta nueva. Cierro esto, cliqueo. Vamos, me abre otra ventana. Perfecto. Me va a abrir seguramente en la nueva tab siempre. Me lo está abriendo como en una ventana nueva. Que no tengo... O sea, no es en la sesión, no me lo está abriendo en la ventana que yo tengo sesión iniciada. Eso no me gusta mucho. O sea, por un lado me gusta porque va a ser que cuando ustedes me manden links, yo no corro riesgo de que me manden un link a una página y cliquearlo sin querer. Y que me abra en mi cuenta de Gmail, no sé, en alguna página especial de settings. Entonces, onda, no caes en algún hack. Eh, para otras cosas puede ser molesto que te mande como en un session nuevo donde.. Me parece como un session private, pero no estoy seguro. Porque no tiene. No tengo mis add-ons, no tengo mi cuenta de sincronización. No estoy logueado en Firefox. Y como pueden ver acá sí estoy logueado en Firefox. Pero para. como feature de seguridad me gusta que cliqueo y no me abre. No me abre cualquier cosa. ¿Cómo pienso pasear los mensajes? Buena pregunta Vamos a venir acá al código de Twitch Cuando a mí me llega un mensaje Vamos a hacerlo de otra forma ¿sí? Así no tengo que reiniciar esto un poquito esto Vamos a abrir la aplicación de este es el cliente de Twitch que yo estoy escribiendo. Un eh, message. Vamos a user state. No me equivoco, estaba ahí. Cuando alguien escribe un mensaje, a ver si alguno manda, quiere mandar algún mensaje con algún emoticón de los que están ahí en el chat. Hola, perfecto. Genial, gracias a ambos. Acá, cuando uno manda, yo recibo esto, o sea, entre todo lo que me manda Twitch, que es bastante complejo, de hecho, si vienen a ver la API de Twitch... Cuando van a ver la parte de los mensajes, Acá, Acá creo. Cuando, cuando uno ve los mensajes nos manda un, unos strings super locos. Estaba por estaba. Bueno, ahora no me acuerdo, en una parte de acá estaba, todo no importa, vamos a directamente a lo que llega. Me, me manda todo, yo lo termino parseando en este mapa. Este mapa lo que tiene es el 1, es el ID del emote, que en este caso es el de Mieres, que es la carita sonriente. Y con ese 1 yo lo que puedo generar es esta URL que estamos utilizando acá, hardcodeada. Básicamente es esto. Es decir, con ese 1 yo puedo ir y, y encontrar cuál es el... Eh, perdón, es este creo. Con ese 1 yo puedo ir y encontrar cuál es esta URL en la API de Mauticons. Y después tengo en algún lado, tenía una, la versión la tenía también en algún lado. Eh, ahora no me acuerdo. Bueno, esto es lo que me manda Twitch. Y el 5.6. Es en qué posición del string tengo que reemplazar. Eh, ah, perdón, yo lo había apagado. Si querés mandar de vuelta con varios, porque no me va a llegar. Y el 5-6, lo que me manda es la posición del string donde tengo que reemplazarlo. Entonces, por ejemplo, el no la carita ser feliz es 0, 1, 2, 3, 4. Perdón. Ahí tenés el, los, los, los tres emoticones. Es el ID del emoticón y entre corchetes me da una lista de las posiciones entre inicio y fin que yo tengo que reemplazar. Entonces por ejemplo en ola tenés 0, 1, 2, 3 es la ola, 4 el espacio, 5 el dos puntos, 6 el paréntesis. Entonces yo con eso puedo ir haciendo un split en base a estos corchetes, eso es lo que voy a tener que hacer. Tener... Esta, esta parte seguramente lo voy a tener que hacer con TDD, con testing y si no va a ser insoportablemente difícil de hacerla bien. Entonces básicamente lo que tengo que hacer es buscar Cuál es para el primer emoticón, cuáles son las posiciones, hacer un split y decir: bueno, esto es texto. Luego, de entre la posición 0 y 6 es el stream, es, es el emoticón, y lo que me sobra es texto. Y de agarrar lo que me sobra, ver si hay otro emote ahí, y e ir ajustando los índices en base a los que voy reemplazando, algo así. Eh, no, no va a ser nada fácil, pero tengo la información para hacer los replays. Acá tengo el otro que había mandado Kaizen, que es el Corazón. Eh, y este es el otro complejo que te dije, como dije antes, dije, este es el otro complejo que mandaste. Y si manda, mandadme uno que tenga, por ejemplo, dos veces el mismo emoticón, mandas dos veces el mismo emoticon me manda esto básicamente lo que hago es para este emoticon tengo un array de todas las veces que aparece entonces este emoticon aparece en las la posiciones 0 a 1 y en las posiciones 3 a 4 entonces tengo una lista de posiciones donde aparece para reemplazarlo eh, no va a ser fácil porque hay que buscar de izquierda a derecha eh, tengo que pensarlo un poco Afortunadamente eh, ya hay gente que lo ha hecho. Eh, así que tengo tengo de dónde empezar a sacar alguna punta de la lógica. Así que no, no va a ser terriblemente difícil. Bueno, a ver. Eso va a ser todo por hoy, chicos. Porque ya me toque a mí porque encima estoy recongestionado. Eh, la próxima va a ser el parseo del mensaje por Zoom. Porque quiero eh, hacer que este mensaje fake que estamos poniendo acá, lo quiero agregar acá. Así ya lo podemos empezar a usar y cada vez que manda mensaje lo empiezo a ver un poco más lindo.